con el módulo de máquina de inducción vamos a hablar del arranque del convertidor, los problemas mecánicos que pueden suceder, problemas térmicos y así como los esquemas electromecánicos que se utilizan para reducir la corriente de arranque de los convertidores cuando se alimentan a tensión. Plena. Comencemos. Entonces el arranque de la máquina de inducción para reducir la corriente durante el proceso de aceleración de la máquina de la carga mecánica se han utilizado varios sistemas. Estos arrancadores difieren uno del otro en el método de reducción de tensión, bien sea por divisores de tensión o bien sea pues se cambia la conexión de la máquina. Entonces, algunos utilizan cambio de conexión de las bobinas de la máquina, otros utilizan transformadores, autotransformadores. Los más modernos se diseñan mediante convertidores de electrónica de potencia. Los arrancadores son costosos para ser aplicados a máquinas pequeñas y el impacto de la corriente de arranque de estas no es tan importante en la red por eso las máquinas pequeñas se arrancan a plena tensión pero se debe tener en cuenta en el diseño del alimentador que el alto consumo que producen las máquinas durante el proceso de arranque de 5 a 6 veces la corriente nominal entonces qué cosas o qué especificaciones deben tener los equipos de arranque la intensidad ante la conexión es decir cuando estoy encendiendo la intensidad ante la desconexión la duración prevista del aparato, es decir, cuánto tiempo va a estar operando. La duración prevista para los contactos del aparato, es decir, para el interruptor que hace el proceso de encendido y apagado. Entonces, a nivel de contactores e interruptores, los vamos a dividir en dos grandes rangos. Para baja tensión, que básicamente vamos a utilizar contactores. Y para media tensión, entre 3 y 11 kilovoltios, donde podemos tener interruptores bien sea de arco con soplado magnético, de arco en vacío, de hexafluoruro de azufre, es decir, SF6 o de pequeña volumen de aceite, que es el método de disipación o despeje del arco para poder aumentar la rigidez dieléctrica del equipo y poder interrumpir altas corrientes con relativas medias tensiones. Generalmente, los contactores tienen equipos asociados o contactos auxiliares que nos van a permitir manejar el circuito de control. Esos contactores pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados, pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados, pueden ser basculantes, bien sea abiertos o cerrados, o pueden ser temporizados, es decir, pueden tener control en tiempo. Ese control puede ser por retardo al cierre, retardo a la apertura, intermitentes o pueden tener multifunciones. La elección del contactor va a depender del tiempo de funcionamiento de la máquina. Pueden ser de empleo, de empleo ininterrumpido, de empleo de 8 horas que quizás es lo más común de empleo temporal, donde la máquina no opera necesariamente todo el tiempo, por ejemplo, sistemas contra incendio, y de empleo intermitente, y de ahí, de acuerdo al número de operaciones, se clasifican desde 0 hasta 4, y desde 0 corresponde a 6 operaciones, mientras que 4 a 1200 operaciones por hora, que son para sistemas que están encendiendo apagados, por ejemplo, los aires acondicionados. Entonces, los contactores en alterna se clasifican desde AC1 hasta AC4. AC1 a AC4 va a depender de la tensión y la corriente, tanto para operación de cierre como de apertura. Tenemos que un AC1 es un interruptor o un contactor que puede manejar tensión nominal con corriente nominal, tanto para el encendido como para el apagado. El AC2, 2.5 la corriente nominal con tensión nominal para encendido y 2.5 la corriente nominal con tensión nominal para apagado. Se utiliza para arranque de motores de anillo, rozante o inversión de marcha. El AC3, que es el más común para máquinas de inducción, es un contactor que permite 6 veces la corriente nominal durante la energización, pero solamente permite corriente nominal durante la desatinización. Entonces se utiliza para el arranque de motores de jaula de ardilla, corte o motor lanzado. Mientras que la C4 es un contactor el más robusto que permite 6 veces la, tensión nominal en, la corriente nominal perdón, en encendido y seis veces la corriente nominal en apagado. Es decir, yo puedo interrumpir la máquina durante el proceso de aceleración. Es el único contactor que me lo permite. Fíjense que los anteriores no manejan esos niveles de corriente. Entonces tengo que esperar a que la máquina llegue a régimen permanente antes de desenergizar. Entonces el AC4 se utiliza arranque de motores de jaula de ardilla, inversión de marcha y marcha intermitente. Donde puedo tener que desconectar la máquina antes que alcance su velocidad final de operación. Otro valor importante que trae la placa es la letra código, que es el valor que da los KVA entre los HP, bueno, que HP es la potencia de salida, correspondiente al multiplicador de la potencia. Se llama letra cónico NEMA y nos da la relación entre la potencia de arranque de la máquina en función de los HP de ella. Y eso nos va a permitir definir la corriente de arranque sin conocerla a partir de esta letra código de la placa. La máquina cuando, produce, cuando se produce el arranque como hay corrientes involucradas superiores a la corriente nominal, trae consigo problemas tanto térmicos como mecánicos. Térmicos hay calentamiento, hay calor atrapado que no damos tiempo a que se disipe de manera adiabática, es decir, calor concentrado en los devanados y problemas mecánicos, recuerden que la ley de Lorentz es clara la fuerza depende de la corriente es decir, para seis veces la corriente nominal la fuerza se incrementa seis veces eso va a implicar que los conductores van a desplazarse a mayores fuerzas, lo cual puede ocasionar movimiento y vibración dentro del equipo. Entonces los análisis térmicos utilizados para realizar el proceso de arranque son del tipo adiabático, es decir, la peor condición, que no hay tiempo de disipar el calor. El calentamiento durante el proceso de arranque no es homogéneo y se producen dilataciones del material, o sea, el conductor se calienta de, de manera no homogénea. Hay puntos más calientes en la máquina y eso puede ocasionar fallas de aislamiento. El calentamiento induce sobre el aislamiento de las bobinas, reduciendo o incide, mejor dicho, sobre el aislamiento, lo cual reduce su vida útil. Y si se supera el, la temperatura de diseño del aislamiento, puede ocasionar una pérdida irreversible del mismo. Entonces, la potencia de entrada, fíjense que se distribuye y una potencia que se, que se disipa en el cobre, una en el hierro. Una es potencia mecánica que es la que entrega la máquina y hay una parte de pérdidas mecánicas también por rozamiento en los rodamientos o chumaceras de la máquina. Entonces esas pérdidas hacen que se incremente la temperatura de la máquina. Esas pérdidas que básicamente son las del cobre, las del hierro y las mecánicas solamente pueden ser. O disipadas al medio refrigerante, que en la mayoría de los casos es el medio ambiente, o almacenadas en formas de calor. Cuando las almacenamos en forma de calor, hace que la temperatura del convertidor se incremente. Entonces, la generación de pérdidas, hay que evacuar esas pérdidas, y eso va a depender de la capacidad de almacenamiento térmico del equipo, que tiene que ver mucho con su área. Y, el y saber que el convertidor no es homogéneo, es decir, que no se calienta de manera simétrica. Adicionalmente, el paquete magnético de las bobinas de estator se calienta al igual que el rotor. El estator tiene la ventaja que está conectado físicamente a la carcasa la carcasa al medio ambiente, entonces tiene mayor poder refrigerante que el rotor, que lo que tiene que calentar el entrehierro el entrehierro calienta el estator para que el estator caliente la carcasa y la carcasa del medio ambiente entonces hay más resistencias térmicas involucradas por tanto extraer el calor del rotor es más complicado que del estator entonces ¿qué temperaturas se pueden a, utilizar o se pueden mantener? van a depender del tipo de rotor y cómo es la soldadura fíjense que para anillos, barras o salientes va a depender si es de cobre o aleaciones o es de aluminio. Y eso va a dar temperaturas máximas que si supero voy a ocasionar daños irreversibles en el convertidor electromecánico. Dependiendo del tipo de aislamiento vamos a tener temperaturas máximas o medias. Fíjense que para las máquinas dijimos que para, análisis, para arranca plena tensión se usa tipo B, aislamiento tipo B. Es decir, que unas temperaturas medias pueden ser de 120 grados y el punto más caliente no puede superar los 130 grados. Mientras que para máquinas accionadas mediante electrónica de potencia, el aislamiento es clase F, lo cual da temperaturas medias del orden de 120 grados centígrados y temperaturas del punto más caliente del orden de 155 grados centígrados. El aislamiento más robusto es el clase H, que aguanta 165 y 180. Generalmente se utiliza para la fabricación de rotores bobinados para uso de aerogeneradores. Esos son los que tienen mayor compromiso de calor. El problema de los rotores es básicamente que el rotor está girando y sobre él se producen fuerzas centrífugas. Entonces radialmente la fuerza centrífuga del motor de dos pares de polos y de fuerzas y fuerzas alternas electromecánicas en las barras de los campos magnéticos en las ranuras. Entonces existen esfuerzos mecánicos tanto axiales como tangenciales. Eso puede ocasionar fatiga en las soldaduras de las barras o quiebre de las mismas barras. Al tener procesos de arranque repetitivos, como las corrientes son elevadas, las fuerzas también lo son. Y puede ocasionar fatigas más rápidas de las barras. Por eso es que los fabricantes prohíben el número de arranques máximo que se pueden realizar en una hora. A fin de que se pueda disipar el calor y que los esfuerzos mecánicos no se concentren de manera tan amplia sobre las barras y no, produgan, no produzcan fatiga. Perdón. Entonces tenemos que sobre el estator hay problemas de esfuerzos Axiales también que producen daño sobre el aislamiento, esfuerzos radiales, los conductores van a tratar de salirse de su sitio y esfuerzos axiales, los esfuerzos axiales hacen que las bobinas se desplacen, por eso es que vemos que las máquinas cuando las desarmamos vemos que las cabezas de bobina que es lo que sale del estator se encuentran amarradas con cuerda o pavilo para tratar de reducir los efectos axiales sobre las bobinas. Entonces, para reducir los esquemas de las corrientes de arranque, básicamente lo que se utiliza es hacer un divisor de tensión, bien sea con resistencia, bien sea con inductancias o bien sea a través de un transformador. Lo más común antiguamente se hacía a través de resistencia, esto ya hoy en día no se utiliza, puesto que produce pérdidas de potencia activa. Entonces, básicamente lo que se hacía era un divisor de tensión donde el valor de la resistencia adicional me permitía, me permitía calcular la reducción de corriente a través de la expresión 4 y siendo K y F, F dependía de la resistencia adicional. Este esquema es básicamente un divisor resistivo entre la impedancia de la máquina y la resistencia adicional que estamos colocando. El problema es que este esquema de arranque produce pérdidas activas. Por eso pasa al siguiente esquema donde en vez de utilizar resistencia, uso inductores con fórmulas parecidas o expresiones parecidas, como la que está en la expresión 5 y está encerrada en un cuadrado, y se puede calcular la inductancia adicional que se debe colocar para lograr una reducción de corriente específica. El esquema que se utiliza básicamente es esquemas por contactos en el cual voy introduciendo distintos elementos, puede ser de uno o dos, en este caso se introducían dos elementos, y al final del proceso de arranque se colocaban primero los dos, después se cortocircuitaba el primer segmento y finalmente una vez que se alcanzaba la velocidad plena se, se cortocircuitaba el segundo segmento, quedando la máquina alimentada directamente a la tensión del sistema. Como esto también produce pérdidas, también se, se buscó utilizar el esquema por autotransformador, el arrancador estrella y estrella delta, quizás es el más económico porque no implica equipos adicionales, solamente el cambio de conexión. Utilizar transformadores autotransformadores es posible, pero la reducción es arbitraria en tensión o fija, dependiendo de la relación que tenga. También es posible arrancar la máquina en varios pasos de diferentes derivaciones del transformador, pero es un esquema de arranque muy costoso porque requiere un transformador con múltiples salidas. O sea, el esquema lo tenemos, este es para un autotransformador donde se coloca toda la bobina, después se cortocircuita el primer trozo y al final se saca el equipo de operación. Generalmente en estos esquemas el, la inserción de elementos pasa por una, una o dos etapas y finalmente se elimina esta inserción de elementos y queda la alimentación plena. Finalmente el último esquema de arranque, quizás el más económico y el más utilizado es el arrancador estrella delta. Como su nombre lo indica, es cambiar la conexión. Primero arrancamos con la máquina en estrella, con lo cual se logra una reducción de raíz de tres veces de la tensión y después de un cierto tiempo o a una corriente, se cambia la conexión a delta. Existen dos esquemas, transición abierta y transición cerrada. El que tenemos en la lámina corresponde a transición abierta. Es decir, que cuando se hace el cambio de la estrella a la delta, durante algunos segundos, las devanadas de la máquina se encuentran abiertos sin tensión aplicada. Esto no es problemático porque es muy breve el tiempo que sucede, con lo cual la máquina no pierde velocidad. En la gráfica podemos ver cómo va ganando la corriente. Fíjense que tenemos primero en morado la corriente correspondiente en delta, en amarillo la corriente correspondiente a la conexión en es estrella, al igual que las dos curvas de par. Entonces arrancamos en la conexión en estrella hasta que igualemos el par mecánico, es decir, con una baja corriente. En el momento que se iguala se hace el cambio a la conexión en delta, con lo cual cambio de característica, hay un pico de corriente y después la máquina llega a tensión nominal. Generalmente los arrancadores delta estrella o estrella delta, que es como realmente trabaja, se diseñan a tres veces la corriente nominal para el alimentador. Se trata de realizar que el pico de transición no supere tres veces la corriente nominal del equipo. Entonces, con esto terminamos este tema, donde hemos visto los distintos problemas que trae el arranque tanto del punto de vista térmico como del punto de vista mecánico gracias a los esfuerzos y al problema de disipar las pérdidas en el devanado de cobre en el paquete del núcleo tanto del estator como el rotor y las pérdidas mecánicas que eso produce un incremento de la temperatura que puede dañar el aislamiento si superamos puntos de máxima temperatura y los problemas mecánicos pues pueden traer desplazamientos o ruptura de devanados o barras específicamente. Vimos los arranques electromecánicos que se utilizan para disminuir las corrientes de arranque, inserción de resistencia, inserción de inductancia, transformadores o autotransformadores, y el más económico que es el arrancador estrella delta, que cambia la conexión de la máquina. El único problema de la estrella delta es que requiere el acceso a los seis terminales de la máquina, es decir, a la punta de la bobina y al final de la bobina de cada una de las tres fases. Los invito ahora a ver los esquemas de arranque electrónicos que se pueden realizar con electrónica de potencia para poder controlar la velocidad y las corrientes de arranque del convertidor. Gracias por su atención.